Manuel Ortega Concepción es el supuesto asaltante a un negocio de carnes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ubicado en la calle Mella. Al ser cuestionado sobre el hecho, expresó. Acosándome de robo, yo lo que vengo caminando por la calle, que estaba para el campo trabajando, vienen con los pies, yo Tengo un de cadillo y vienen y me agarran y de que yo estaba de que robando, caminando por la calle miren, y me golpearon. Yo no apoyo con mi mamá, en la, que, en la, en la libertad, yo no apoyo con ella y yo estaba atesando la la Villania abajo. Un hombre ahí que ella que el dueño de una vaina, que yo estaba robando. que Yo estaba en la calle, y no me ayudó de negocio. No, yo no estaba robando nada. Yo tengo caminando, miren me lo pido, vea, que estoy lleno de cillo, vea, que no decía, mojado, vea. Eso es mojado. Las declaraciones fueron ofrecidas a su salida del hospital San Vicente de Paul, donde recibía atenciones médicas.